El cadáver del estudiante de la Escuela de Medicina, Universidad Católica Nordestana, fue encontrado en estado de descomposición en un apartamento frente a dicha institución de esta ciudad. Khalil Josué Encarnación Rodríguez, de 41 años de edad, de origen puertorriqueño, quien según el propietario del apartamento tenía aproximadamente 10 años viviendo en esta residencia, tenía problemas de salud. Anoche fuimos informados junto con el departamento de homicidios, ADICRI de que en eso de las 8 de la noche había aparecido un cadáver ya en estado de puturización en la carretera que da los aguayos frente a la universidad eh, nordestana se trata del nombrado Khalil josué encarnación rodríguez y de, de la nacionalidad eh, puertorriqueña aquí hicimos el levantamiento previo con los médicos legistas mientras tanto pero el cadáver estaba en descomposición y dentro del local donde residían en,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 ya ahora hay que ver el estudio que le van a hacer los patólogos para su análisis correspondiente referente a eso. La Institución Católica de Estudios Superiores expresó su consternación por la muerte de uno de sus mejores estudiantes y lamentó las condiciones en que fue encontrado. Bueno, la universidad está consternada, ante todo por... Eh, la forma en cómo fue encontrado, eh, supimos en el día de ayer de que sus familiares estaban pidiendo información sobre Calil ya que no tenían comunicación con él desde hace varios días eh, luego entonces nos enteramos de que fue encontrado aparentemente ya tenía varios días eh, de haber fallecido y de verdad que a nosotros nos ha conmovido bastante es un estudiante que vivía al frente de la universidad eh, estaba en el internado rotatorio dejó el internado por temor a la situación que estamos viviendo por la pandemia de no enfermarse y sin embargo eh, sucedió pues lo que nadie quería pues que falleciera entonces, un estudiante que pasaba la mayor parte de su tiempo aquí en la universidad, que lo veíamos leyendo, que lo veíamos estudiando, muy solidario, y algo muy característico, que yo sé que todos los estudiantes y toda la familia universitaria eh, lo va a recordar, siempre andaba con sus dos perros. Decía hasta dos perros muy educados, porque por ejemplo, iba a la rectoría a hablar con el rector, por ejemplo, y sus perros lo esperaban afuera. Ya yo sabía, por ejemplo, pasaba por ahí y decía, bueno, ahí está Cali. Siempre estaba con sus dos perros y era muy, muy protector de los animales. Un joven sumamente inteligente, con buenos hábitos de estudio. Y la verdad es que cada vez que perdemos un miembro de nuestra familia en la universidad, se entristece. Hoy estamos de luto, lamentamos muchísimo y expresamos nuestra más sincera condolencia a sus familiares. Osorio indicó se encontraban en espera del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, para el levantamiento del cuerpo y detectar las causas de su muerte. Para NTN, Ileana Durán.